Gracias, Presidenta. Me gustaría incidir en tres puntos en los cuales este Parlamento podría, y en mi opinión debería, ser mucho más rotundo y eficaz. Sacar al PKK de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y exigir la puesta en libertad inmediata de Abdullah Ocalan. Algo evidente para muchos de nosotros y de nosotras y, por supuesto, para el pueblo kurdo pero que además es el único camino a seguir para negociar una paz justa y duradera. Y debemos urgir a Turquía a que abra la frontera en Kobane para la ayuda humanitaria y de reconstrucción. Por otra parte, en estos días previos a las cruciales elecciones del 7 de junio, se han producido decenas de ataques contra militantes y sedes del partido político HDP. Debemos exigir a Ankara que deje de instigar o tolerar esos ataques y se implique de lleno en el proceso de paz. Gracias.